Una vergüenza. Suscríbanse al canal de, de Sauce. ¿no? Está re bueno, ¿viste? 9 de la mañana, jueves 22. Ahí en la salonería estuvo súper bueno. Lo pasamos súper bien. Sin empezar. No bien Aquí se me quedó el celular. no puede ser, perdí un suscriptor. ¿Dónde se fue? Ayer tenía 97 suscriptores y ahora tengo 96. nada suscríbete ahora. Listo. Sus... Ya, perfecto. Muy bien. La recepción del almuerzo. ¿Qué hay en el menú, Cata? ¿Qué ¿Cómo <Dale. Bacana. risa> Субтитры Los sueños de la FP son unos sinvergüenzas y son unos mentirosos toys in the Se me acabaron los cigarros y que voy a... Los fans Ya yeah. <risa> No, se me acabaron los cigarros y que voy a... a retomar el hábito de dejar de fumar Somos testigos Este es el día cero y tengo a estos dos chicos de testigos, y a Hugo también, que es un hombre muy serio. Voy a ser el notario. Compromiso. El compromiso, exacto. <risa> el notario. público. notario? notario? Así que por... deseenme suerte. Mándenme ánimo. <risa> Cosa costumbre. ¿Viste? Cosa costumbre, ¿no? ¿Y 60... uy, ya, cuánto lleváis? Eh, este, este estoy haciendo el capítulo 78. Ya, pero... ¿Quieres decir que ya llevo más de 66 días grabados? Pero no seguido. Ah. Ah. ¿Hay días que no he grabado nada? Eh, sí. Sí. Llevo, ahora llevo... Eh, este es el... Día 20, o sea, el blog 20 siguió. Me faltan 46. ¡Vamos, que se puede! una Oye, pero ¿cómo? ¿Ellos no son puros? No, no son. No. no estoy comiendo nada. No, es como que. Me parecía el vi. <risa> <risa> <risa> <risa> Ciao Ciao Ciao Quando ora Ciao 3 8 de la mañana Tengo una pequeña reunión Tenemos presentaciones Gabriel se va a vacaciones Así que Uff, va a estar bueno ah, Voy a ir a fumar no. Voy a ir a fumar no, no podía. No, no No, no una No, no creativa. No, no ¿Siempre lo hacen? podía. No, no.